cada juega nuestro compañero Ramón Antigua Brito en Política a Otro Nivel. Señor, saludo. Gracias, jóvenes. Saludos. Buenos días a todos. Antigua hoy la mascarilla. No, ya pasa? yo estoy sí, Fogonado, Eso es costumbre, ¿no? ¿no? Antigua. Eso es costumbre. lo que está? Enfogonado. Pues. <risa> <risa> sí, no, por el relajo que, que sí, Señor, pero, está aumentando la muerte y el contagio. Sí, por no El por... internamiento. hoy eh... nosotros seguimos muy live, muy chévere. Pero... Nosotros sí seguimos y nos desenfogonamos, como dice Antigua, <risa> llevando siempre nue que correctamente recede. nuestra mascarilla para evitar eh, que esto se siga complicando y además que podamos regresar mínimamente a la normalidad, como es el deseo que tenemos todos los dominicanos. Antigua, eh, el tema que vamos a tocar en el día de hoy y, eh, son las elecciones de la Asociación Dominicana de profesores ADP que se llevaron a cabo en el día de ayer, en toda la Geografía Nacional, donde tuvieron la oportunidad todos los docentes, ¿verdad?, de emitir su voto a favor de quien entienda que debe dirigir los destinos de la ADP. En el día de hoy, tengo entendido, pues, la comisión que coordinó las elecciones pues, dará a conocer los ganadores de este certamen electoral que se llevó a cabo ayer por la Asociación Dominicana de profesores Impacto de estas elecciones En la educación en la República Dominicana Es el tema que usted y nosotros Vamos a compartir con todos nuestros televidentes Mira, la Asociación Dominicana De Profesores Que tiene categoría De De sindicato, de gremio Como le llama ahora Y que es la institución que defiende Los intereses, por decirlo así, que representa El conglomerado de profesores O docentes ...del sector público en la República Dominicana. Que dicho sea de paso, la condición de profesor, sea en el sector privado o en el sector público, le permite, le, le, le obliga o le da oportunidad a los profesores, a los docentes, de ser miembros de la ADP. Sin embargo, la ADP ha estado constituida pues, siempre solamente por los profesores del sector público. En el día de ayer se celebraron unas elecciones como un ejercicio democrático, una oportunidad de los profesores y profesoras del país de elegir a sus autoridades, a los dirigentes nacionales y, y seccionales eh, que de, la, de la ADP, los representantes de los profesores, los defensores de los profesores en ese sindicato. Una institución se ha convertido la ADP aquí en la República Dominicana y es importante, hay que celebrar, hay que felicitar el comportamiento de los profesores y profesoras en este certamen, en este ejercicio democrático para elegir a sus autoridades. La cosa, como siempre, eh, prácticamente en este país se, se retroceden las pasadas elecciones en las que salió electa la, la profesora eh, Guante, que es la actual eh, presidenta de la ADP, fue un proceso... Siomaraguante. Si digitalizado, computarizado, sincronizado. Hoy, en el día de ayer, prácticamente fue a mano. Retrocedimos 10, 15 años atrás en este proceso. Es lamentable, es lamentable que el gremio que representa a los responsables de la capacitación y la educación de los ciudadanos dominicanos, a la hora de... se, se comporte... Esté dirigida, esté formada Esté estructurada Como si fuera un sindicato Y perdonando la comparación De obreros No de manera despectiva Sino un tema de, de capacitación De capacidad, de preparación Sí, porque la ADP está conformada Por quienes nos forman a nosotros claro. Por quienes nos educan a nuestros hijos claro. Entonces se supone que usted tiene que predicar con el ejemplo Debe ser Cuando usted va a una contienda Que organiza la Asociación Dominicana de Profesores los encargados de formar y educar a nuestros hijos, reitero, hay que predicar con el ejemplo. Debe de haber un certamen organizado con todo lo de la ley. Que sirva de modelo. Claro, que no deje, que le sirva de modelo a los mismos partidos políticos, que no hay ninguna diferencia, ninguna diferencia, a los partidos políticos que se, se, se, se, se codean, ¿verdad? Eh, se, se cada cuatro años pues van en busca de dirigir los destinos de este país. Pero Ese es el ejemplo que tiene que poner... Debería ser diferente porque, tal como resaltamos, los profesores formaron a esos dirigentes políticos que han hecho todas esas travesuras y tramposerías en los procesos electorales para elegir a sus autoridades y las autoridades que habrán de elegirnos desde los partidos políticos. Es penoso... <coughs> que igualito que los partidos políticos, que son empresas, hoy por hoy la, la, los partidos políticos de República son empresas con toda la, la ley, lo único es que están exentas del pago de impuestos y que tienen autonomía para hacer lo que le ven en gana con el dinero que le produce esa actividad de carácter político. Que eh, digo que es penoso que las elecciones terminaron ayer a las 5 o 6 de la tarde y a esta altura de juego no se sepa quién ha sido el presidente, quién ha ganado, y no necesariamente por el, por el proceso per se eleccionario, por el procedimiento, por la forma en cómo fueron ayer a votar los, los profesores y profesoras, sino porque la estructuración de la ADP como tal, como, como institución en sí, como gremio, eh, haya sido contaminada y, eh, de tal manera que hoy no puedan decir a dos, prácticamente 12 horas, 12 horas después, 14 horas después de haber terminado el proceso electoral, que no se haya podido, no se sepa quién ganó la, la, las elecciones del ADP, quién es el presidente electo, porque hay que saber contar, no es contar los votos uno a uno, no, es saber hacia dónde hay que dirigir los resultados de ese proceso eleccionario. De forma que, igual que en los partidos políticos, el voto ayer. Del profesor no tiene valor. Lo que tiene valor es la negociación y hacia dónde van a dirigirse la mayoría, el conteo mayoritario para favorecer a uno la o a no otra cuenta, sí, No necesariamente anterior. porque haya sido el que haya sido seleccionado por los votantes de voto a voto, sino porque ahora hay que negociar quién entonces, vamos a declarar presidente. Entonces, en Manuel, antiguo y Amigos Televidente yo estoy, este segmento se llama Política a Otro Nivel y quien encargado de este segmento es Ramón Antigua, ¿verdad? Por sus amplios conocimientos que tiene en, en todos estos temas. Yo quisiera que Antigua me dijera a mí y a ustedes cuál es la diferencia entre un partido político, llámele el que usted quiera, y los gremios que todavía quedan. Funcionando en este país. Llámese colegio médico dominicano, llámese Asociación Dominicana de Profesores. ¿Cuál es la diferencia? Ayer oí a alguien que decía que da pena y asco, ¿verdad? Como la política ha permeado los gremios. En este caso, por ejemplo, yo digo los últimos Pero los el, el, dos. Pero el del colegio lo, de colegio de abogados. Hasta corrupto salió entonces, Hay un entonces, par de ahí un que, ¿Cuál es la diferencia? Pues ahora, ¿quiénes son los que lo conforman, Ramón Antiguo amigos televidentes? ¿Quiénes forman? ¿Quiénes son los dirigentes de, de la ADP? ¿Quiénes son los dirigentes del Colegio Médico Dominicano? Son dominicanos también políticos, de hecho, en su mayoría pertenecientes e identificados con una corriente política, con un partido político. Entonces, cuando me dicen a mí que la, la política, el gobierno está permeando, pero, pero, ¿quién es que lo soporta? ¿Quiénes que soportan esos gremios? Que en el día de ayer, y que, que, que el gobierno y que otras corrientes estaban eh, eh, eh, eh, valiéndose de recursos para inducir a los profesores antiguos, a los profesores a inclinar su voto como una campaña normal, una campaña política normal. Entonces, díganme una cosa, Antigua. ¿Qué le vamos a dejar cuando un político se introduce en uno de esos barrios paupérrimos, barrios pobres, que va con, con un mosquitero, que va con 500 pesos en la mano, con un pollo en la mano? Eso, eso sí, se pueden dejar seducir por la necesidad que tienen de eso que le está ofreciendo ese candidato, ese, ese, ese candidato en este momento. Porque estamos hablando, Antigua, de los profesores, de los docentes, de profesionales de la educación. Responsables de la educación del país. Pero además de eso, Antigua, que. Eh, reciben un pago que tal vez no es el mejor del mundo, pero cuánta mejorada Entonces, cuando digo eso me refiero a que se pueda dejar seducir, ¿por porque por, por dádiva que le pueda ofrecer un dirigente, por ejemplo, colega de ellos Pero mira, Víctor, el caso es que todo esto es un proceso, porque la gente a veces queremos analizar el caso hoy. no Hay que irse a, a, a, a eh, la, la, pena, la si política, está. son procesos históricos. Que, que se desarrollan en el, en el marco del desenvolvimiento propio de las sociedades. Eh, el Partido de la Liberación Dominicana comenzó ese proceso, o, o, o se engendró. Y te voy a poner un ejemplo. La seguridad social la dirigen los empresarios del país, pero hay un porcentaje importantísimo, o sea, los gremios, los gremios, lo que llamaban sindicato, lo convirtieron en parte accionaria de esa, de, esa, de esa seguridad social. Y te voy a mencionar un nombre, Nelsida Marmolejos, era una dirigente extraordinaria, sindical, de primer orden, de las primeras mujeres sindicalistas o gremialistas, defensora de un sector específico En la República Dominicana, Pero, de la primera que Por muchos años Nélcida Marmolejo pasó a ser entonces Representante del Partido de la Liberación Dominicana En ese gremio, o en esos gremios En los que ella se desenvolvía Y al final terminó siendo una de las partes Más importantes, de las patas más importantes De la mesa de la seguridad social Que hoy acaba con nosotros Que hoy nos niega la pensión Que hoy nos niega una, una, un servicio De salud efectivo, eficiente Y oportuno, ves entonces, comenzaron los partidos políticos a convertir los gremios en especie de tendencia de núcleo, comité de base o células del partido principal. Y comenzaron a discutirse, comenzando por la UAS. O sea, ustedes se dicen a convertir, ¿Sí? a ser los miembros del, de los partidos de los, de los partidos del sistema. De sistema sí, porque político. aún esos mismos dirigentes... No, porque ellos eran, o sea, ellos, eran que, dir, ellos, ellos representaban... Ellos representaban sectores políticos, lógicamente, pero revolucionarios de avanzada. veniendo claro, venían de un partido, o sea, sí. que ahora al, al, lo fueron induciendo, induciendo hasta tal punto que lo llevaron a seducir y meterlo dentro del, de esos partidos del sistema. Sí. Pero vienen de un partido político. Lo único que le falta es sí. colores, pero ya son partidos bueno, dentro pero, de la Pero inclusive, tanto así que tú hablas en, la, en el caso de la de si dice eh, apellido Hidalgo. Hidalgo. Eduardo Hidalgo. Eduardo Hidalgo, ¿Qué? miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, representante ¿Qué? del PLD en ese proceso ¿Qué? electoral. Claro. Diputado. Entonces tú buscas la, la señora que está representante del Partido Revolucionario Moderno. ¿m? La señora Guante. Xiomara eh. Sioma, Aguante Yo quiero que me diga mi... ¿Cuál es la sorpresa que me digan que no es más de lo mismo? ¿Por qué tiene que ser diferente? Lo, es lo que hacen en los partidos políticos es se disputan. Sin embargo, <risa> yo quiero eh, eh, felicitar a tres, tres amigos extrañables eh, que, eh, que tengo y que tenemos en este proceso, que es el caso de Sisto Gavín, que eh, fue candidato a la presidencia nacional de, de, de la, del ADP, un gran el hecho de solamente eh, eh, reconocerse en el país entero, que es uno de, lo, de los gremialistas que todavía luce eh, está independiente de partidos políticos, de los del sistema, propiamente dicho. El caso de Robert Frías, aquí que dicen, la, ya ha comenzado a salir, que ganó las elecciones aquí por la seccional, y Ernesto Martínez en Castillo, que parece ser que también ganó la, la, las elecciones del de, de la ADP en el municipio de Castillo. Son tres amigos que independientemente de que ganaran o no, como el caso de, de, de Sisto, pero que la participación eh, nos enorgullece, a mí me, me, me representan esos tres ciudadanos en este, en este certamen. Pero debo decirte que, oye, es que la cuantificación del adicionar político, la metalización del adicionar político en República Dominicana, ya es una cultura y eso se ha convertido en algo letal, en una acción letal contra los gremios, porque al final... Los gremios están tan desacreditados como están los partidos políticos. Y te voy a decir el caso de ADP. Oye, ADP, ustedes han oído ADP en los últimos cuatro, quizás cinco o seis años, como la ADP que era antes, ponle diez. Ah, no, es que con el 4%, la ADP en lo que menos se ha beneficiado ha sido en el sueldo de los profesores. Pero lo que es ADP, ADP, ADP como tal, oye, mira, te voy a decir, lograron o lograron, no, le metió el, pre, el, el presidente Danilo Medina oye lo, lo que hizo, las escuelas le construyó escuelas, todo el sistema educativo nacional en el país, pero los cuartos lo administraba eh, la OISOE que es dependencia de, de, del Palacio Nacional ¿Mm? le aumentó de 30 a 50 es un sueldo extraordinario, grandísimo de que se ve pero no es lo más, pero qué hizo para tranquilizarlo con esos 52 mil pesos a los profesores, ¿Qué hizo Saltaron, se, se, se crearon la ingeniosa idea de, ¿cómo ellos le llaman? De segregación del presupuesto, algo así Entonces a cada escuela, a cada liceo Le dan un barrilito Que es un porciento o un número en pesos Una cantidad de pesos En función de la cantidad de estudiantes que tenga Eso se maneja discrecionalmente no Con la pienso. complicidad de la ADP porque te, eh, hay que estar claro en eso, porque, <risa> porque, porque si ADP no está de claro, acuerdo, no, no, es que no, antiga, no antiga, lo pero hace, lo es pero, pero es que los que lo manejan no son de Júpiter no, oye, yo parte, yo me debo decirte, no me, me voy al desayuno escolar, los directores de las escuelas y los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en las escuelas tienen privilegio, o tenían, tienen privilegio en okay. la en, en, en, en, en el suministro de los alimentos, Oye, ya ¿Y llega? Los servidores. Los suplidores, no, los profesores tienen privilegio de los suplidores El suplidor le lleva a, a, a los dirigentes del partido Que son los líderes del, de, del liceo, de la escuela Y a los directores de la escuela o del liceo Le lleva comida especial Porque el profesor sufre de diabetes Sufre de, de, de, de alta presión se parte, se parte la dieta. Y entonces le llevan guineito y la carne sin grasa Por eso se parte, la dieta. Y la, y la, profesor, se parte la dieta para el profesor. Sí, claro, sí. Mire eso, para el profesor. ¿Y el estudiante que pero para el profesor, pico? dirigente del ADP, dirigente del partido, y que sea el director o el líder. Entonces, por ahí está tranquilo. Pero ¿qué sucede? A ese director, con la complicidad de ADP, con el silencio de ADP, se le muere un pariente. La comida del velorio la, sub, la, la paga el suplidor. Antigua, déjala estar ahí. Antigua. Antigua eh, <risa> ahí. Y concluyendo el tema de las elecciones de la ADP y el impacto en la educación, y se refería, Antigua, pues sobre todo, a cuántas cosas se hacen con la anuencia de la ADP como gremio, ¿verdad? Eh, dentro, de, de los, dentro de los maestros. Las cosas que se hacen, eh, cada acción que se hace, cada acción que se hace, reitero. ...dentro de educación debe contar con la de del ADP... ...que sí. es fuerte, es claro, la okay. materia prima de, claro. de... Antigua, vemos que en el día de ayer se realizaron las elecciones... ...se suspenden las clases. ...hoy, de nuevo, se suspende la docencia porque... ...no, no se sabe, no quién, se quién, se ha sabe quién ha ganado. ¿Por qué razón los maestros no hacen esto un fin de semana, llámese sábado... ...para que no se suspendan las clases que recién iniciaron... ...y apenas el lunes se inicia a dar el desayuno y el almuerzo escolar y ya ayer y hoy no se le está dando. Y esas familias, muchas de ellas cuentan con eso como parte de su sustento. ¿Qué opina usted sobre ese impacto que tiene directo, eh, esa suspensión de la docencia? Mira, es, es que parte del mismo juego, parte del mismo juego. Las reuniones de la ADP son un viernes, entonces tú tienes de vacaciones viernes, sábado y domingo. ¿Se van a de realizar los maestros? entonces, pero la reunión no es para todos los profesores, la reunión es para la directiva de ADP, entonces ¿por qué cerrar el las la clases porque cerrar los liceos y escuelas si la reunión es con la dirección de la de la de la DP. ¿Y eso no son parte de las ofertas que hace porque la... mira mira que se da también en este país el presidente de, de, de CONATRA no maneja carros público el presidente de, del colegio de abogados no ejerce Alberto, pero... El, el, el, el oye, el, colegio médico el... presidente del colegio médico dominicano no da consulta, no trabaja en el hospital... Y el presidente de la y ADP... el presidente de la ADP no da clase. <ríe> esto es una cosa insólita en este país. Por eso yo digo, esto no aparece a Haití, en el desorden, en la desinstitucionalización de los procesos. Es así. Si usted es si presidente de la ADP, usted no da clase. Usted tiene una licencia... Paga por el gobierno, por el Estado Dominicano. Entonces usted critica al gobierno porque malversa los fondos. Y de repente, muchas veces se ve a a la presidenta o al presidente de ADP eh, diciendo barbaridades, si es contrario al gobierno, ¿Y, y cuántas, por el uso de los recursos. ¿y cuántas cosas más que usted ni yo <risas> conocemos y que se pueden... Es Entonces, Gabin? es lo que te digo, eh, eh, el proceso ha sido bonito, es importante, ojalá, por eso yo personalmente deseaba que Sisto Gavín fuera el presidente de la ADP a nivel nacional, y Antiga todavía pro, pienso Antiga que puede Antiga, ser Finalmente eh, Antigua, ¿Qué, ¿qué es lo que ha sido bonito del proceso? El hecho de que los profesores Que, que al día de hoy a esta hora no sabemos Sí, que, que los profesores hayan ido a votar Que los profesores ah, hayan sí, mostrado sí, una intención sí, sí, sí, que fue orden, De renovar sí, sus, sí, su, sí, sus autoridades correcto. Que hayan, hayan dicho al país que tienen intenciones De cambiar algunos conceptos, algunos, algunas propuestas Se compran votos para, ahí Antigua Claro, igualito que para ser eh, rector de la UAS Igualito que para ser presidente del Colegio Médico Dominicano. Pero los que votan son los profesores. Los profesores tienen unos ingresos. Hay que, da, hay, que, que, hay, hay, que darle facil, hay que darle facilidades. Préstamos en la cooperativa. Hay que darle facilidades. Préstamos en la cooperativa. Pero no porque 500 pesos un proceso te vende un voto. O sea, no, no, un no, no, porque ah, okay. el nivel no. Ah, okay. No, porque los profesores no son pica ah, Algo más, verdad. Bueno, eh, eh, re rectifico. pero hay, hay, hay, hay, hay oferta de privilegios, de oportunidades en el sistema. Eh. Rectifico. De las cosas buenas, como plantea Antigua, que tiene este proceso es que ciertamente se dio un proceso en orden. De hecho, nosotros ayer mostramos, por lo sí, menos aquí, las imágenes en San Francisco de Macorís, cómo los profesores muy eh, civilizado. en masa, yo voy a decir en masa y ordenadamente, fueron a votar. Los profesores, ahora la dirección andaba, ¿qué? Por otro lado, por eso todavía hoy no ha podido dar los resultados. Bueno. Vamos a esperar entonces los resultados en el transcurso del día porque así prometió la comisión organizadora de este certamen electoral que llevó a cabo la Asociación Dominicana de Profesores ADP en el día de ayer.